Bueno, buenos días. Eh, nada, Empezamos esta última mesa de la sesión de la mañana. Vamos a tener que ir un poco rápido. Bueno, yo yo de por si sí hablo rápido, voy a intentar yo hablar un poquito más despacio, de pero aún así todos al, a un ritmo ligero porque somos un montón de, de participantes. Creo que eso también y se va a explicar ¿no? y, va, y lo vamos a, a entender a lo largo de la mesa, que es parte de su virtud, ¿no? ese, ese, ese punto coral. Eh, bueno, la mesa es, está dedicada a los laboratorios de innovación, ya sabéis que a partir de, de esta mañana toda la estructura del programa está hecha en función de formatos o de, o de tipologías de proyectos, ¿no? que es un, eh, un poco con el telón de fondo el plan de ayudas, ¿no? diferentes tipos de eh, tipologías de, de bueno, espacios, de proyectos, de, de, de metodologías o como en este caso de procesos, ¿no? o, eh, o procesos metodológicos, que es el caso de los laboratorios de, de innovación el bueno una, el documento del rector que, el año, que en la, por la mañana presentó ayer Adriana eh, comentaba no, comentaba que, que eh, lista cuatro tipologías de proyectos que son susceptibles de recibir la financiación en este en este plan de ayudas eh, el primer el primer punto hace referencia digamos a un conjunto de, de actividades culturales que son que vienen a ser como las las genéricas o las que todos reconocemos ¿no? de programación de, de, de artes escénicas de programación de circo de bueno etc y se han introducido tres que además, bueno, yo creo que hay, una, hay un punto de decisión estratégica y que, que también eh, forma parte también del trabajo que venimos realizando desde Cultura y Ruralidades. Uno de ellos es la, es la noción de patrimonio inmaterial, otro de ellos es la idea de educación, de, de escuela, de, de transmisión de conocimiento y, y, y el último de ellos también o, es el de los laboratorios que llamamos de ideas. ¿no? La, la idea de poder eh, presentar digamos estas ayudas, procesos de de participación eh, multiagente, procesos dirigidos a, a prototipar proyectos, sí. a, a poner en marcha iniciativas transdisciplinares, transsectoriales, que favorezcan la, la investigación, la, la innovación, la experimentación y que tengan una concreción práctica sobre el territorio. Esto es un poco lo que dice el, el, el plan rector. Entonces, a partir de ahí planteamos esta, esta sesión o esta, esta mesa eh, tomando como hilo conductor un proyecto específico, que es el proyecto Rueda Experimenta, que es un proyecto que, que venimos realizando desde el Ministerio y Media Lab con muchos socios eh, desde el año 2019 y, y la idea es un poco eso, ir, ir como de lo concreto, de, lo que, de cómo se ha ido haciendo este proyecto, qué, qué, qué, claves, ha, qué claves han ido funcionando, qué, qué limitaciones también tiene y, y cada uno desde, de, de, ¿no? de, de las voces, cada uno de los agentes que lo lleve a su terreno para, para explicar un poco esa, qué retornos o qué, qué supone para ellos eh, entrar en estas lógicas, en este tipo de procesos, en este tipo de, abrir, digamos, este tipo de, de, de procesos de inteligencia colectiva. Eh, lo primero voy a presentar a todos los componentes, a todas las componentes de, de la mesa, por orden, que van a hablar. Eh, a mi izquierda, eh, Laura Fernández, que es la responsable del programa Medialab Matadero en Madrid. Eh, a su izquierda, Eva Martínez, responsable de trabajo comunitario y mediadora en la Ponteco Museo. Eh, María Montesino, eh, socióloga, miembro de, de la plataforma de colectiva y productora agroecológica en Dehesa, Alejuca. Eh, los compañeros que, bueno, que, que harán la presentación conjunta del proyecto Un kilómetro de arte, Ricardo Velasco, que es alcalde de la alcaldía de Ventosa, en Rioja, y director general de Política Local en el Gobierno de La Rioja. Y Carlos Fuentes, que es eh, director gerente de la Fundación Caja Rioja. A continuación, Albert López Monfort, que es eh, jefe de Servicio de Actividades Socioculturales y Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón, en eh, representación también del proyecto SPAIJO B3.0, eh, Ana Belén Agustí, que es educadora social y forma parte del laboratorio de innovación social Peñalab, desde el cual implementa este, este, esta pata tecnológica ¿no? del Spa y Llobe. Y por último, eh, Rosa María Pla Ferrer, que es responsable desde hace tres años de recursos y de nuevos proyectos en el Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, en el Despluga de Francolí, en Tarragona. Pues bueno, todo, esta, todo este repertorio de, de gentes, somos todos los que hemos ido eh, eh, componiendo ¿no? desde diferentes, en diferentes momentos y desde diferentes roles el proyecto Rural Experimenta, que como digo, eh, nace en el año 2019, surge un poco de la confluencia o del cruce entre, entre, el, entre el Ministerio y Media Lab en ese momento Prado, eh, un poco, bueno, en concreto, desde, de, la, de las sinergias entre dos programas o dos, o dos formas de hacer que, que entendíamos complementarias y que, y que se podían enriquecer y a, llevándolas, digamos, hacia otros lugares. ¿no? De un lado, eh, Cultura y Ruralidades, que es el programa que nosotros desarrollamos desde el Ministerio, que bueno, es un, una plataforma, un, un sistema de, de observatorio de, en torno a las políticas y prácticas culturales del medio rural, que se es convoca este foro en el que estamos ahora. Eh, de otro, toda la metodología y toda la trayectoria de laboratorios ciudadanos que tiene, que tiene Media Lab, en, en contextos, en este caso, municipales y barriales. Y la idea era pues, transponer ese, esta, esta experiencia y, y, y ensayarla en, un contexto, en contextos rurales y aplicada a, a, un, a, una, a una noción de cultura que era, que era amplia, que era expandida, pero que, bueno, que también conjugando un poco también intereses de las dos instituciones. Y en esa conjugación también, casi desde de manera natural y en el primer momento, aparece la necesidad de, de sumar siempre, bueno, en su origen y, y ya eh, pensar digamos en esa lógica, un, un tercer agente, un tercer nodo, que es el, que es el agente, eh, ese socio eh, de, de confianza eh, del territorio. ¿no? O sea, desde el momento que lo vamos a, a, a desarrollar en un, en un contexto específico, pues sumar a hacer alianza con un, con, un, con un tercer agente que nos ayude a desarrollarlo, a pensarlo y a, y a implementarlo. Que fue, bueno, eh, que se, bueno, correspondiendo a las ediciones, la primera edición 2019 se desarrolló en Villanueva de, de Santo Adriano, aquí en Asturias, y, y lo hicimos en colaboración con la Ponteco Museo. La segunda edición eh, se realizó en el Valle de Campó, bueno, con la peculiaridad de que tuvo que ser, en una gran parte, eh, lo contará María, en, en formato digital por la, por la pandemia, pero bueno, estaba vinculado digamos, al Valle de Campó con, con la plataforma de la actividad colectiva y la tercera de las ediciones tuvo una, una doble sede entre Vilafranca en, en Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Vilafranca y de la Universidad Llamo I de Castellón, y las Plúas de Francolía en Tarragona con la colaboración del Museo de la Vida Rural. Por hacer eso una, una, una minimísima descripción, decir para los que no conozcáis el proyecto, que os invito a que los lo, lo, bueno, lo, lo bicheéis en la, en la página de, de, de Cultura y Ciudadanía, es un proyecto que lleva tres años, tres ediciones, desde 2019, es un taller, eh, un, un proceso digamos, de participación, de cooperación entre personas para diseñar colectivamente proyectos culturales de carácter experimental y de creación de nuevas comunidades de aprendizajes y de prácticas que, se, que lleven a cabo esos proyectos. Y yo añadiría también que se prolonguen o que, o que incluso se superen digamos, también, ¿no? los, los propios proyectos, ¿no? o sea, ahí, en lo ideal. Es un espacio pues eso, de, de, de encuentro, de inteligencia colectiva y que está basado en una idea sencilla, que es la de hacer confluir saberes, hacer confluir eh, conocimientos, disciplinas y también experiencias vitales, ¿no? y a partir de ahí eh, se convoca anualmente en cada una de sus ediciones una convocatoria de proyectos, se seleccionan seis, se suman a esos proyectos eh, diez, nueve colaboradores por cada uno de ellos, y creamos a partir de ahí una, una estructura de, de trabajo, de, de, de encuentro y de convivencia, eh, y, eh, bueno eh, tutelada o dirigida, e impulsada y, y, y cuidada por... Por los, por los organizadores y los mentores y los mediadores y, y bueno y con diferentes grados de concreción y con diferentes resultados y con, y con diferentes logros, ¿no? o, eh, pues bueno ha ido reportando una serie de proyectos que están todos compartidos en código abierto, en el sentido de que son, está todo, toda la información de estos proyectos con sus contactos además está publicada en nuestra web para que quien quiera los siga desarrollando o se sume a ellos, o algunos, algunos no han continuado, otros sí, otros han mutado en otras cosas, yo creo que es lo interesante también de estos de estos procesos y ya la última idea eh, que como la, que además ayer lo comentábamos con Rosa María que nos llamaba mucho la atención o que bueno que entendíamos como un valor la, la disparidad y la heterogeneidad de, de, de perfiles que estamos convocados en esta en esta mesa que yo creo que es un que es un ¿no? un, un, sí, un valor un, un elemento que es clave que, que, que, re, que replica digamos también lo que es la propia lógica de estos procesos, ¿no? de, de, de confluencia de, de, de diferentes eh, lógicas y de diferentes contextos. ¿no? Y, y por ahí pues, estamos, claro, estamos la Administración del Estado, ¿no? con, el, con el Ministerio, estamos en una institución académica ¿no? vinculada a la Diputación de Castellón, como es la Universidad Lloma I de Castellón. ¿no? Eh, estamos también dos entidades municipales, como eh, Madrid, como Medialab, bueno, que es una macrociudad, ¿no? con, un, con un municipio de 200 habitantes, que es Ventosa, con el proyecto Un Kilómetro de Arte. Estamos en todo el ámbito asociativo, colectivo o, o comunitario, ¿no? representado con la Ponte museo, con la plataforma de la activa, de Orquía Colectiva, o con, o con el laboratorio Peñalab. Y está también la fundación, la, fundación, eh, Caru, eh, la fundación Carulla con el Museo de la Vida Rural. ¿No? Yo creo que esto, eh, bueno, y esto es un poco también el, el sentido que le queremos dar digamos, a esta presentación, es un poco ir, como decimos, hacer como un poco esa vaivén entre lo muy concreto, qué ha, sido, qué ha sido la experimenta, qué podemos contar, qué, qué proyectos han pasado por allí, qué, qué cosas han pasado... Y de otra, hacer como una reflexión contextualizada desde cada uno de vosotros sobre qué supone para vuestros, vuestras… desde donde estáis vosotros, desde donde trabajáis, desde vuestras eh, universidades, eh, colectivos o fundaciones o municipios, qué supone y qué, qué tipo de, de retorno hay ¿no? en el en, en entrar a estas lógicas, a estos procesos, porque más allá de, los procesos, porque más allá de lo que es el propio, la propia concreción de los proyectos, ¿no? que supone cómo contamina otras cosas, si, lo hace, si es que lo hace, qué, qué, qué tipo de, de resonancias puede haber en otros proyectos que habéis, que habéis tenido, y por ahí es por lo que creo que vamos a ir enfocando ¿no? las presentaciones, y ya no me enrollo más. Laura, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias eh, Rafa, y muchas gracias a... Eh, a Cultura y Ciudadanía por, por invitarnos a participar en esta mesa y en este encuentro. Eh, bueno, voy a dar como un poquito de, de contexto ¿no? desde, desde Medialab, pues eh, como, como hemos venido trabajando. Eh, Medialab es un programa municipal del Ayuntamiento de Madrid, como ya ha dicho Rafa, y mmm, tiene ya 20 años de, de trayectoria en la que ha pasado por diferentes etapas y diferentes sedes también. Inicialmente estaba en el Centro Cultural Conde Duque eh, hasta entre el 2002 y el año 2006-2007. En esas fechas se traslada a un espacio muy, muy pequeñito en, en el entorno del Paseo del Prado, donde estuvo unos años de 2000, desde 2007 hasta 2013. Y en 2013 pasa a, a lo que ha sido su, su sede hasta el año pasado, el, el edificio de las antiguas herrerías belga, belgas, también ahí en el entorno del Paseo del Prado. Eh, pues una sede con, con mucha más... Eh, otra dimensión, ¿no? donde han pasado como muchos procesos eh, simultáneos y el año pasado, eh, más o menos hace bueno, un año y pico, se traslada como un programa dentro del Centro de Cultura Contemporánea Matadero Madrid. Entonces, bueno, esto es un poco para el recorrido así institucional, eh, pero Medialab lleva pues, más de 15 años trabajando eh, en torno a esta idea de la innovación ciudadana ¿no? que, nos, que nos convoca en esta, eh, en esta mesa. Eh, la idea de innovación ciudadana, o sea, de crear un espacio físico, un lugar eh, donde, donde las personas puedan encontrarse ¿no? para, para desarrollar proyectos, siempre también entendiendo la innovación ciudadana desde el ámbito de la cultura, que también creo que se ha sido como una, una particularidad. ¿no? El ámbito de la cultura en un sentido expandido, ¿no? que también ha salido como... Eh, un ámbito del, en que podemos aprovechar como esa, esa apertura ¿no? para poder probar ideas, para poder poner en marcha iniciativas en contextos en, en los que a lo mejor los objetivos y los tiempos no están muy claramente definidos ¿no? y en los que las lógicas eh, no son únicamente las lógicas instrumentales de, de responder o de dar solución a los, a los problemas, sino que se pueden plantear preguntas y, y tratar de dar respuestas a esas preguntas de manera colectiva. ¿No? Y eh, también este ámbito, el ámbito de la cultura, entendido como un ámbito en el que es esencial el, el disfrute, ¿no? el disfrute y, el, y la socialización, ¿no? el, el poder tejer vínculos. Son cosas que han, han estado saliendo esta mañana mucho también. ¿no? Entonces, eh, esa parte de, de, de la socialización y de los vínculos también como algo esencial, ¿no? que a veces se deja de lado ¿no? cuando se habla de, de innovación ciudadana, curiosamente. ¿no? Eh, desde hace pues, como 10 años o más empezó a definir Media Lab como un laboratorio ciudadano, que es una noción que ya estaban utilizando también otros, otros espacios, como el, el City Lab de Cornellá en, en, en Barcelona. Y mmm, la idea del laboratorio ciudadano, ¿cuál, cuál sería la, su función? Pues básicamente como conectar, a personas, a grupos, a colectivos eh, ciudadanos que tengan propuestas de, de diferente índole, ¿no? ideas que, que desarrollar, que puedan eh, responder a, pues a, a sus necesidades o a sus contextos, eh, poder poner en, en contacto entonces, a esas propuestas, a esas personas con otras personas eh, que puedan estar dispuestas a contribuir con sus diferentes saberes, experiencias, perspectivas a, a esas, al desarrollo de esos proyectos. ¿no? Entonces, en sí los laboratorios ciudadanos son... Eh, como experimentos de convivencia, ¿no? porque en ellos se juntan personas, eh, también lo, lo mencionábamos, ¿no? la, la diversidad de las personas que estamos aquí, pero también la diversidad de las personas que participan en estos procesos, eh, es lo interesante, ¿no? que vienen personas pues, de diferentes edades, de diferentes mm, perfiles, con diferent, muy diferentes perspectivas, intereses, etc. Y eso es una, una cosa particular también porque no tenemos habitualmente, al menos en las ciudades, Muchos espacios donde ese encuentro entre personas que no se conocen y que vienen de mundos diversos eh, sea posible. ¿no? no tenemos muchos espacios para eso. Seguramente en, en el ámbito rural hay más espacios para eso. Entonces, yo también estaba pensando ¿no? en, en las cosas que han ido saliendo esta mañana, que si el futuro, dicen que tiene que ser urbano, a lo mejor lo urbano se tiene que ruralizar en cierto modo, ¿no? porque tiene que poder generar esos espacios que en, en el ámbito rural creo que son más, más habituales. ¿no? Eh, bueno, un poco eh, contar cómo, aunque ya Rafa también cómo lo, ha, lo, ha, lo ha contado un poquito en respecto a Rural Experimenta, cómo, cómo se, es el modo de funcionamiento ¿no? de, de los laboratorios ciudadanos, tal y como lo hemos puesto en práctica en Media Lab, pues a través de convocatorias abiertas con, con temáticas específicas, donde entonces personas, colectivos, eh, ciudadanos pueden presentar proyectos, se seleccionan una serie de proyectos para tener como una, una escala que se, pueda, eh, que se pueda manejar y esos proyectos, se, eh, digamos, Convocan a posibles colaboradores que se inscriben para participar en un proceso de prototipado colaborativo en el que todos los grupos de trabajo, pues, 8 o 10 proyectos, se juntan en el mismo espacio, apoyados por un equipo de, de mentorización y de, y de mediación eh, para poder desarrollar esas propuestas y desarrollar un prototipo que es como una primera respuesta a esa idea que se planteaba inicialmente y que se puede contrastar públicamente y, y, y exponer o, o contar, ¿no? pero que es un Siempre es como un, un, una, primera, eh, una primera respuesta que luego puede seguir evolucionando, que luego puede tener su, su continuidad. Eh, en estos procesos de, de taller de prototipado pues hay esas dos cuestiones que son muy fundamentales. Una es la mediación, ¿no? el, el poder eh, generar espacios de, de escucha, de conexión con, con el entorno, de conexión con, lo que, con, con las propuestas y las ideas que ya hay, ¿no? Y también de acompañamiento, ¿no? que también ha salido antes en, el, en la mesa sobre residencias, ¿no? la importancia del acompañamiento y de tener esa, esa sensibilidad para poder acompañar los procesos. Y por otro lado también la idea de la documentación, ¿no? de mantener esa idea de eh, que todo lo que se desarrolle en toda la medida de lo posible pueda ser eh, públicamente compartido, ¿no? tanto los procesos de trabajo como los resultados, con la idea de que otros proyectos en otros lugares puedan a lo mejor construir sobre lo que se ha hecho en esos, en esos laboratorios. Y bueno, siguiendo este este modo de funcionamiento bastante sencillo, pues Medialab ha, ha, ha, ha tratado de, de colaborar con otras con otras entidades ¿no? para poder también, eh, pues, eh, tratar de ver cómo, cómo aplicar estas, estas metodologías en otros entornos, como es el caso que de Rural Experimenta, pero empezando también pues, por las, eh, los talleres que se han desarrollado en, en otros distritos de la ciudad de Madrid, ¿no? Porque, claro, Madrid, al ser una ciudad tan grande, pues, realmente parece como que no sea de la escala de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, un centro metropolitano como, como Media Lab, eh, pues, en, cierto, en un cierto momento se vio la necesidad como de poder trabajar en, en, en entornos más eh, de una escala más humana. ¿no? Entonces, ahí se hizo el proyecto de Experimenta Distrito, que fue eh, colaboración con, eh, diferentes, bueno, con las juntas de distrito de diferentes barrios de, de Madrid y también eh, pudiendo pues, desarrollar estas experiencias en colaboración con centros de salud comunitaria, con bibliotecas, con espacios autogestionados y se desarrollaron esas, esas experiencias. Eh, también hay, eh, hay otra, otra colaboración en red que se ha desarrollado que es con la subdirección de bibliotecas, también, también del Ministerio de Cultura, en el proyecto que se inició como, con el nombre de Laboratorios Bibliotecarios, con la idea de poder llevar estas metodologías de trabajo a, a las bibliotecas como, como espacios que son, de, que además están en todos los niveles de la administración y que suelen ser espacios de cercanía y espacios muy accesibles ¿no? para, para la ciudadanía. Entonces el proyecto de laboratorios y bibliotecarios pues, eh, fue como poner en marcha esta idea de experimentar esta idea de laboratorio, laboratorio ciudadano en un entorno de biblioteca y que después derivó en el proyecto de laboratorios ciudadanos distribuidos, que ha sido un, un proyecto que se ha desarrollado a nivel de todo Iberoamérica eh, con la idea de poder trabajar en contextos muy locales pero conectados en red. Eh, con un, un curso online de cómo poner en marcha un laboratorio ciudadano y después eh, una, eh, animar a las iniciativas que habían eh, participado en ese curso a poner en marcha sus experiencias de laboratorio al, simultáneamente, ¿no? de manera que pues, había eh, reuniones en las que se podía comentar la marcha de esos laboratorios y se podían compartir proyectos, eh, eh, las, cosas que se estaban, las prácticas que se estaban desarrollando, etcétera. Eh, y bueno, yo creo que más o menos eso es un poco para, como para dar el contexto, creo que no me extiendo más para, para dejar tiempo a, a las compañeras que cuenten todos los proyectos. Pues nada, Eva, cuando quieras. Eva forma parte de La Ponte, que organizamos juntos la primera edición, Villanueva, Santo Adriano, pues cuando quieras. Vale, muchas gracias, buenas tardes a todas, que ya sé que es una hora ahí un poco justo antes de la comida y que somos muchas. Yo también voy a intentar ser... Muy breve, mídeme los tiempos, que a mí se me va mucho. Vale. Y aunque soy muy anti-PowerPoint, he traído sobre todo fotos, no penséis que voy a poner una cosa así y tal, sino simplemente para meternos en contexto, porque es como difícil, eh, o por lo menos para mí, la primera vez que, que hablamos del, del... ¿Vale? ¿Bien? Cada vez que... La primera vez que, que hablamos de, de lo que eran los laboratorios de experimentación ciudadana era como muy meta, me costaba mucho aterrizarlo, ¿no? Entonces ha sido eh, necesario, de alguna manera, poner cara a ese proceso eh, que vivimos para que no quedarnos fuera, ¿no? Porque si no parece que estamos contando una cosa muy complicada. Creo que tengo que solo dos botones, pero <ríe> ya para empezar... Bueno, pues, eh, como explicaba Rafa, el primer laboratorio de experimentación ciudadana en el ámbito rural se hace en, en Villanueva de Santo Adriano. Para la gente que es de aquí, es uno de los concejos más pequeños de Asturias, apenas tiene 20 y algo kilómetros, menos de 300 habitantes. La Ponte es una eh, asociación cultural que lleva trabajando en el territorio desde 2012. Nuestro enfoque es sobre todo la divulgación y la investigación en torno al patrimonio eh, material en material y muchas de mis compañeras eh, viven en el mismo territorio. Entonces eh, somos una asociación completamente apegada a lo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, ese primer eh, laboratorio, ese primer lugar experimenta aterriza en Santo Adriano, esto es Villanueva, si Santo Adriano tiene menos de 300 habitantes, Villanueva tiene unos 50 habitantes, para ir también contextualizando. Entonces, eh, ese primer eh, rural experimenta era para nosotras un experimento al cuadrado, era la primera vez que se hacía en un entorno rural, había que trasladar todo lo que os acaba de contar Laura de los, eh, de los laboratorios en Madrid, que tenían un tiempo de dos, tres semanas que se podían ir alargando, que la gente iba y participaba en sus grupos, pues esto de repente se convierte en una concentración de cuatro días de trabajo real, cinco días de convivencia, 50 personas que vienen de todos los lugares del Estado con, como decíamos, perfiles muy diferentes, objetivos diferentes, eh, gente que además está acostumbrada a trabajar en asociaciones, en organizaciones y gente que no, que venía un poco a ver que era aquello de, de los laboratorios experimentales, un poco al, al experimento. Eh, ya no me funciona el primer botón, <risa> ahora. Eh, bueno, pues aterrizamos en, en Villanueva y lo primero que veíamos era que había que trasladar todo ese contexto, incluso eh, desde la metodología de lo urbano a lo rural. ¿Qué ocurre cuando... Nos juntamos en un pueblo, eh, qué es lo que hay en el pueblo y cómo tratamos de que la gente del territorio también participe en estos laboratorios. ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que veíamos era incluso a nivel comunicativo. La gente que estamos aquí, pues tenemos un cierto discurso, un lenguaje común y de repente nosotras queríamos que la gente que, pudiese, eh, que estuviese en el territorio participase conscientemente y que realmente eh, los laboratorios supusiesen un espacio de convivencia, eh, de transformación, de innovación, de reflexión colectiva y de, evidentemente de mmm, compartir un sentir sobre lo rural. Y ahí vuelve otra vez a estar mmm, muy presente esa, en, esa dicotomía. En el primer Rural Experimenta lo vivimos eh, de esa manera, como una dicotomía entre lo urbano y lo rural, quién llega, cómo llega, qué tipo de proyectos se plantean y, y creo que eso responde también a, a un debate que está muy presente en todos los colectivos que trabajamos en espacios rurales. ¿Qué está ocurriendo en lo rural? ¿Qué es lo que se invisibiliza desde ahí? ¿Qué es lo que tiene importancia? de cara a los proyectos culturales, a la investigación, etcétera, etcétera. Parece que lo que ocurre en los pueblos es el pasado, que podemos hablar de patrimonio, de memoria, pero no de innovación. Y queríamos romper un poco con eso. Esto es eh, la, bueno, esto nada, es el programa para que <risa> el programa del primer Rural experimenta. Eh, vamos un poco lentos. Ahí. Vale. Eh, ese aterrizaje eh, que os decía en lo rural para nosotras fue fundamental previamente a la organización del, del laboratorio y veíamos que lo que os decía ahora que en las formas de decir, en las formas de nombrar, en los tiempos, en los ritmos vitales eh, había una gran diferencia entre lo que se planteaba en los laboratorios urbanos, donde tú vas después de acabar el trabajo, en eh, momentos determinados que tú te guardes, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de convivir eh, cinco días a la semana, empezábamos a las nueve de la mañana y acabábamos tarde por la noche, no voy a... <risa> eh, donde en, en un entorno en el que había que trabajar con con personas que habían hecho una propuesta, traían una idea de prototipo. Yo ahí sí que me parece muy importante comentar la generosidad de las personas que participan en los Rural Experimenta porque están dedicando su tiempo y además son capaces de trabajar colectivamente, de quien tiene la idea, no quedarse con esta es mi idea, me la apropio para siempre, sino que eso se va transformando a lo largo del proceso, el proceso es fundamental en, en este tipo de, de laboratorios y eso era un poco lo que, lo que iba pasando. Empezamos el primer día pues, aterrizando un poco los, los grupos como hay representación de, de grupos del segundo y del tercer Rural Experimenta, yo voy a hacer un repaso muy rápido, de los del primero, que en algún caso sí que han continuado, poquitos, eh, en ese primer Rural Experimenta nosotros también entendíamos la cultura como algo muy amplio. Y entonces pensábamos, claro, eh, podemos empezar a cuestionar qué es cultura y con qué lo relacionamos en el entorno rural y en el territorio. Y entonces ahí aparece uno de los, eh, uno de los proyectos. ¡Madre mía! Bueno. Uno de los proyectos eh, que apareció pues, son justamente este grupo, que era un proyecto que tenía que ver con escuela rural. Buscaban eh, hacer un repositorio colectivo de herramientas que sirviesen a las escuelas rurales. Había eh, otro proyecto, que era la Farmacopea Santandrina, que pretendía recoger eh, un poco el conocimiento a través de las plantas eh, naturales del territorio pues, para la salud de las personas había un, un proyecto eh, de cohousing rural, que venía un poco también a ver cómo se podía organizar eso en el medio rural. Había un proyecto que además promovió un ganadero de, de la zona que pretendía eh, recuperar las construcciones que hay en los montes de piedra seca, que eran cerramientos donde se metía el ganado, pues en este caso que se habían abandonado porque el uso de los montes ha transformado a lo largo del tiempo, pues pretendía recuperarlos para que volvieran a servir de protección para el lobo, que sería un temazo también va en este caso. Y, y, ese era uno de los proyectos que, que se presentaron. Los Caminos de la Memoria, donde estaban las compañeras de, de La Ortiga, o una asesoría para proyectos rurales. Como veis, eran muy diversos, cada uno de ellos eh, además eh, con un, unos objetivos a priori que se fueron transformando en ese proceso y además en todo momento eh, se planteaba que se empapasen unos de otros, que hubiera sinergias comunes, que hubiera debates, que hubiera aportaciones porque tiene mucho que ver lo que Laura comentaba, Ay, es poner eh, la inteligencia colectiva a funcionar, pero al mismo tiempo en los vínculos y las relaciones humanas. Eh, voy rápido ya acabando. Para nosotras, ¿qué ha supuesto el Rural Experimenta? Pues sobre todo crear comunidad. Una comunidad que a priori pensábamos efímera con la idea de, bueno, hay una gente que pasa por aquí, eh, está durante el Rural Experimenta y luego se va. Pues esa comunidad ha resultado ser todo lo contrario, se ha mantenido en el tiempo y ha reforzado lazos pues, con las compañeras de La Ortiga, con los compañeros también eh, de la Universidad de Llame Primero, incluso con la um, gente de las instituciones, que para nosotros era algo como alejado, pero que luego al poner cara, pues ahí estaba Rafa participando, ahí estaba Patricia y Marcos de Media Lab. Toda esa gente eh, participó muy activamente y rompió esa distancia entre lo institucional y la, lo asociativo, que es de donde venimos. Claro, eh, se generaron también conflictos. Estoy hablando se generaron muchos conflictos, eh, tanto, mmm, muchos conflictos. Se generaron conflictos que nos hicieron recolocarnos y repensar desde la propia organización hasta nuestras formas de relación eh, en los procesos. Y quería llegar a esta mesa, porque, eh, a esta imagen, porque una de las cuestiones que nos pareció también clave de reflexionar a posteriori fue los cuidados. Los cuidados en un espacio de convivencia de 50 personas. Esto eh, a priori en un entorno eh, en el que vamos a estar. En este caso, dos compañeras de dos proyectos diferentes se fueron con sus peques, una de ocho meses y la otra de un año y pico. ...a convivir esa semana con nosotras... ...se tuvieron que traer a sus madres... ...para que hiciesen esa labor de cuidados... ...y ellas pudiesen participar en el espacio... ...y eso tiene mucho que ver con lo que decía antes... ...de los ritmos, los tiempos... ...el compañero que había hecho la propuesta... Eh, ...de recuperación de las construcciones... ...en piedra seca... ...era un ganadero que solo podía venir... ...a unas horas determinadas del día... ...todo eso tiene que ver también con cómo creamos esa comunidad y cómo nos cuidamos en estos procesos. Cuando hablo de conflictos, eh, también había conflictos emocionales, conflictos eh, ideológicos, conflictos de posicionamiento y con todo eso eh, las personas que participamos en, en el... Equipo que al final fue un poco. Eh, se rompieron inmediatamente los roles, la mediación, la mentoría, la coordinación, acabamos todas haciendo todo. Eh, nos permitió ver también, pues eso, las. Eh, ya, ¿eh? Vale, termino, termino, ¿ves? Sin más, eh, nos permitió ver cuáles eran los puntos en los que no nos habíamos fijado en el proceso. Eh, ya. Eh, y sin más. Pues eso, recordar que para, para nosotras eh, la metodología, la, el empuje que tienen los laboratorios con ese planteamiento de juntar eh, sinergias, tiempos, eh, conocimientos, saberes. La experimentación que permiten un prototipo no, no tiene por qué terminar al final de ese proceso, sino que es un punto más y de ahí lo cogerá otra gente y lo ampliará. Eh, nos ha ayudado como a repensar también nuestra forma de organizarnos y trabajar dentro del, del Ecomuseo y a mantener esa red comunitaria que para nada ha resultado, como decía antes, efímera. Perdón que yo siempre me la Pues seguimos ¿no? a toda Mecha con María. <risa> Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer. Me sumo a los agradecimientos por ir un poquito rápido. Eh, os resumo eh, Rural Experimenta 2 rápidamente, porque a nosotros nos tocó el 2020, que fue el año de la pandemia. Entonces, a lo que han dicho Laura lleva a sumarle la pandemia y toda la frustración que generó. Eh, yo el mayor recuerdo que tengo de Rural Experimenta fue del previo y del después, porque bueno, pues se cambiaron los escenarios más veces, yo siempre digo, hemos hecho tres rurales experimentas porque se tuvo que eh, aplazar en el tiempo, en fin. Finalmente se resolvió eh, intentando combinar pues, un espacio virtual, que era eh, un tipo al dichoso Zoom al que todos nos acostumbramos, ¿no? Eh, con una mediación en el territorio a través de dos artistas que estaban trabajando con la población local. Y ahí se generaron una serie de materiales, de vídeos, de entrevistas con las personas en el territorio. No me lío más en esto porque además están recogidas eh, tanto en la página web del Ministerio de Cultura como la de la Ortiga Colectiva, Incluso hicimos un canal de YouTube que creo que tiene 20 suscriptores, pero están los vídeos. O sea, si queréis bichear, están los vídeos donde se ve cómo participó la gente, cómo se hicieron las dinámicas y demás. Eh, eh, me parecía como más interesante aprovechar el tema, o sea, el, el tiempo, ¿no? que es breve, como para hacer algunas reflexiones de lo que creo que supone un laboratorio de lo, o de al menos cómo nosotras, desde una asociación muy pequeña... Eh, muy al margen de estos lenguajes y de estos espacios de innovación social ciudadana, etc., nos enfrentábamos a tener que gestionar todo eso pues, junto a un Ministerio de Cultura ¿no? y cómo aquello se, se vivió. Eh, en primer lugar, eh, había una serie pues, como de palabras o de lenguajes ¿no? a los que no estábamos acostumbradas el mismo laboratorio en el pueblo donde vivimos, que es muy pequeñito, tiene menos de 200 habitantes, y decimos laboratorio, estamos esperando una muestra porque están analizando eh, algo que tiene que ver probablemente con el ganado o con un análisis de sangre. ¿no? Es decir, eh, la idea de laboratorio, de ese espacio eh, de diálogo, no, no se entendía. ¿no? Entonces, el primer tema fue trabajar pues, eh, en una... Cosa que yo creo es muy importante, que es la traducción, la traducción como manera de estar en el mundo, no solamente del lenguaje, ¿no? sino la traducción eh, que yo siempre pongo de ejemplo a mi vecina Angelines que tiene 80 años. Si yo le digo algo a ella que ella no entiende, algo estoy haciendo mal, O sea, se lo tengo que explicar de otra manera. Ese fue como uno de los aprendizajes ¿no? eh, de que íbamos a generar eh, ahí. Eh, otro de los aprendizajes o de los procesos que vivimos fue tener que trabajar el diálogo de saberes, porque en un laboratorio eh, una de las cuestiones es que, en teoría, todos los saberes aportan igual, es decir, todas las personas con sus propias experiencias vitales, etcétera, aportan igual. Pero sabemos que en la práctica no es verdad, o sea, sabemos que luego hay una jerarquía y hay una estructura de poder. ¿no? Es decir, hay un mediador, hay un mentor, que son personas encantadoras, ¿eh? o sea, lo pasamos genial con Ramón del Quiero decir, pero como estructura, como idea, ¿no? estoy analizándolo como, como teoría, detrás de eso también hay una estructura, hay alguien que reparte el posida, hay alguien que genera la dinámica. Entonces, eh, romper con ese miedo eh, pues, eh, también nos, eh, nos costó y gracias a dos artistas que hicieron intervenciones en el territorio, algo tan sencillo que fue muy divertido además, como en la zona donde vivimos se enganchan mucho las parejas de vacas a los carros y tal, pues se le dieron los pósides de estos a los niños y el carro fue paseando por todo el pueblo, entonces les iban haciendo preguntas como qué es la luz para un proyecto en concreto de comunidad energética y tal, y los niños iban poniendo los post-it con las respuestas en las ruedas del carro y tal, ¿no? una idea un poco también de representar o de al menos reflexionar sobre todos estos eh, lenguajes. ¿no? En este sentido, el diálogo de saberes también creo que tiene que partir eh, de una humildad que muchas veces se pierde. Yo tengo una relación muy periférica con la universidad, pero desde hace un año y pico volví a hacer la tesis como una especie de intento así un poco utópico quizás, pero sigo detectando esa, esa, esa barrera, ¿no? esa, esa, ese problema de apearse ¿no? del academicismo. Y muchas veces sucede cuando en un laboratorio nos encontramos con personas que, que tenemos o que tienen eh, formación universitaria y gente que no la tiene. ¿no? A veces está como esa necesidad de decir, oye, que yo he estudiado. Entonces creo que eso en un entorno rural merece ser trabajado, ¿no? O sea, cómo establecer ese diálogo con saberes campesinos que además son profundamente interesantes y que tienen una potencia inmensa, ¿no? Simplemente hablar de cómo alguien cultiva una lechuga, ¿no? Sin químicos y sin basura, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas más bonitas que se puede escuchar en un laboratorio, en un espacio de ese tipo, ¿no? Eh, la traducción eh, traía un poco la cosa por hacer el, el como ecosistema cultural y tal, el título que lo habéis puesto, pues es verdad que en cierta medida, a ver, se hace, se hace pues una constelación ¿no? de personas, de ideas, de problemas, ¿no? que al final eh, bueno, pues, eh, generan esa idea de ecosistema de constelación o de lo que sea, ¿no? pero al final de mucha gente eh, diferente, diversa, haciendo y proponiendo cosas en sentidos eh, muy, muy diversos. Eh, para mí lo más importante es que el laboratorio puede ser una herramienta antipoder y a mí esto me parece que es lo más sugerente. ¿no? Es decir, un laboratorio pues, depende del enfoque, igual que en la ganadería. Tú puedes tener una ganadería, es que la ganadería. Es que hay muchas ganaderías, tú puedes tener una ganadería intensiva donde se machaca a los animales produciendo una comida que no alimenta y tú puedes tener un laboratorio intensivo para hacer Smart Village y hacer un montón de fibra óptica y que el único recurso en el medio rural sea tener servicios y no haya vida y esté todo en ese enfoque ¿no? más capitalista, extractivista, o puedes hacer un laboratorio antipoder y decir, bueno, ¿qué grietas le buscamos a esto para vivir de otra manera, ¿no? ya de entrada? Entonces, un laboratorio también puede ser eso, no hay que tenerle miedo. ¿no? Eh, la idea de habitar frente a la idea de gestionar o de... Eh, la idea de habitar eh, frente a la idea de gestionarlo todo, tener que gestionarlo todo y eso implica otro espacio y otro tiempo, procesos más largos, eh, donde se relaciona a las personas de otra manera, ¿no? también en la vida cotidiana, con la importancia que ello conlleva, con los espacios de sociabilidad, con los tiempos de ocio, con los tiempos de trabajo, que es muy importante que se entienda. La gente en el medio rural, si son ganaderos o son productores, pues lógicamente no pueden estar como estamos aquí hoy, un montón de horas. ¿no? Nosotros ayer, eh, Lucio y yo, que tenemos yeguas, hemos, somos trasumantes, hemos estado llevando las yeguas al monte, es decir, hay otros es que forman de esa constelación de la vida que merecen también ser integrados o merecen también ser escuchados. Y lo último, y me callo ya, eh, el laboratorio como espacio de potencia y de juego. ¿no? Yo creo que a veces las palabras como inventar, soñar, crear, parece ¿no? que es que tiene que ser todo la foto fija, el pueblo es la foto fija, es la tradición, es todo fijo. Bueno, pues reinventar, o sea, inventar también es una palabra bonita ¿no? que creo que hay que traer también como, como juego, como experiencia de disfrute, puramente de disfrute, no como experiencia de producción, sino de disfrute ¿no? y como manera de estar en el mundo. Gracias. Vale, vale, ver... vale continúan Ricardo y Carlos del proyecto Un kilómetro de arte. Nos levantamos para ver la presentación. Gracias me uno a todos los agradecimientos y como no tenemos tiempo no, lo, no nos vamos a extender. Voy a comenzar por presentar Ventosa, no, eh, mi, mi municipio. Ventosa es un pequeño municipio de 200 habitantes que está eh, muy bien situado eh, cerca de una autovía eh, entre Logroño y Burgos y eh, a tan solo 17 kilómetros de Logroño. Ha sido un lugar de paso históricamente, eh, inicialmente por allá pasó la Vía Romana y somos paso del Camino de Santiago. Y esto ha configurado una personalidad de, per de personas, de gentes abiertas, muy acogedoras y se ha trasladado esto a lo largo de los siglos. Mm, pese a esta buena situación, comenzamos el siglo XX con 400 habitantes y lo finalizamos con tan solo 120. Es decir, que cuando se hablaba antes de que el futuro es urbano, creo que cometemos un error. El futuro y el progreso lleva siendo urbano durante ya eh, bastantes años. Y si precisamente este tipo de iniciativas lo que tienen que hacer es romper esa tendencia y lograr que el futuro no siga siendo, no siga siendo urbano. Eh, ante esta situación nos planteamos que teníamos que, que hacer algunas otras cosas, ¿no? mm, Veíamos que nuestro pueblo se quedaba vacío, solo quedaban personas mayores y tomamos diferentes iniciativas. Diferentes iniciativas que no me puedo extender hoy por el tiempo que tenemos, pero que eh, sobre todo sí que se basaban en un dinamismo social y, y cultural. Y ahí surgió un kilómetro de arte. Hay que decir que prácticamente surgió por casualidad. Un artista riojano puso unas lonas en el Camino de Santiago y los peregrinos iban pasando y iban dejando su huella. Y ahí se nos ocurrió que para que los peregrinos eh, pudieran estar más tiempo en Ventosa, pernoctaran, lo visitaran, pues oye, ¿qué más? qué mejor que, que, que poner en valor ese tramo del Camino de Santiago a través de intervenciones artísticas. Y entonces ahí es cuando comenzamos eh, este proyecto haciendo estas intervenciones artísticas. Es verdad que hemos recorrido un, un camino inverso al que muchos habéis representado aquí, porque nosotros somos los que vamos a buscar a los artistas, no son los artistas los que han venido al territorio. Es decir, es un municipio que tiene mucha tradición cultural eh, y etnográfica, pero desde luego no tenía un pasado artístico en sí. No vino ningún artista ni había ningún artista en el pueblo, sino que esto fue una mera casualidad. Y entonces comenzamos este proyecto para poner en valor este tramo del Camino de Santiago. Pero es un proyecto eh, que se basa en la participación y esto no siempre es fácil, sobre todo para los artistas que vienen eh, a ejecutar sus intervenciones. Es un proyecto eh, pluridisciplinar aparecen todas las escultura eh, hay, hay arquitectura hay fotografías es decir que no se basa solo en una de las especialidades y tiene eh, sobre la participación la base del de, eh, día a día de la elección de los proyectos y de la ejecución. Como somos 200 habitantes, nosotros no tenemos que buscar la sociedad civil. La sociedad civil somos los 200 vecinos y los 150 o 200 que vienen cada verano y, y quieren participar. Entonces, al final, eh, casi funcionamos de manera asamblearia, convocamos reuniones y hay una comisión de unas 15 o 20 personas que proponen cada año una intervención artística. Esta intervención artística, eh, una vez propuesta, tenemos eh, un coordinador que busca el artista invitado y se le traslada eh, nuestra idea. Ellos hacen una propuesta eh, sobre esa idea que la comisión ha, ha llevado o, o les plantea y tienen varios eh, requisitos. Tienen que hacer varios diseños de, de intervención artística, se lo tienen que, que mostrar al pueblo y el pueblo en votación elige. Esto siempre no es fácil. ¿eh? El hacer una escultura eh, de un tratante, por ejemplo, de pie o sentado, al final igual el escultor lo quería hacer sentado, pero resulta que el pueblo ha votado que sea de pie. Y esto se tiene que llevar a cabo. Y luego, además, también se tiene que ejecutar esta intervención con la colaboración de los, de los vecinos, de los peregrinos, de los ciudadanos, de, de los niños, como podéis ver ahí. Y claro, esto también enriquece culturalmente eh, a la población. Yo veo ahí a mi hijo hace unos años y claro, es que ha tenido la suerte de trabajar o de participar en talleres con los artistas riojanos pues, pues casi más importantes, no punteros. Y esto al final ha creado también una sociedad, yo creo que crítica, abierta, cultural y bueno, es, es muy importante. Al siguiente por bueno la pandemia eh, nos coge un poco a contrapie ya llevamos varias ediciones del kilómetro del arte y eh, también nos, nos vino bien para esos dos meses que estuvimos eh, cerrados en casa sin salir para repensar el proyecto no no sabíamos hacia dónde queríamos ir y teníamos que fijarnos una, una hoja de ruta eh, para continuar en el futuro porque el proyecto estaba consolidado, sin embargo, no teníamos hacia un, un objetivo hacia dónde ir. Eh, ahí vino la convocatoria de Rural Experimenta, eh, entonces presentamos a esa convocatoria la, eh, el prototipado del proyecto Un kilómetro del arte en otro tipo de eh, localidades eh, que tuviesen una vía de peregrinación, queríamos mantener la esencia del proyecto y que eh, a, a través del taller de, de septiembre lo que, pues, conocimos a toda esta gran familia y lo que vimos es que era posible, era posible hacer ese prototipado. Tenemos eh, varias alianzas eh, ya establecidas, sobre todo con el MAC, con el Museo de Arte Contemporáneo del Camino, con la Fundación Caja Rioja, a la que ahora yo represento, con la comarca del Leune y con otro tipo de, de comarcas eh, del norte de España, fundamentalmente. Pero está abierto, no está cerrado. Entonces, bueno, de aquí, en este foro, os invito a que, si sois una localidad, que por la que pasa una vía de peregrinación como la que podía ser Navia, ¿no? Ayer estaba su alcalde, pero bueno, esto está grabado y ahí lo dejo, eh, que en un futuro podremos eh, podemos hablar, ¿no? Entonces, eh, el, el año que viene es cuando queremos implementar esta, este prototipado. Mientras tanto, hemos querido cerrar el círculo de la accesibilidad. Entonces, eh, queríamos ser accesibles a todo tipo de, de personas no solo las locales sino también con las distintas discapacidades y este año estamos afrontando eh, antes de que acabe el año tendremos eh, una serie de adaptaciones del kilómetro del arte lo que queremos es constituir un museo al aire libre inclusivo para todo tipo de personas entre ellas eh, tenemos una adaptación física no va a estar demasiado pero hay una, una, una adaptación física para personas con movilidad reducidas y de ruedas para que puedan acceder a las diferentes obras del, del camino. Tenemos unas adaptaciones a través de la, vía de, de la web para personas con déficit visual y con otro tipo de, de discapacidad, eh, con audioguías, un, un montón de, de actuaciones. Y sobre todo tenemos una que estamos acabando de hacer ahora, que es la, un, a través para, una app para personas ciegas. Entonces, eh, en todo el Camino de Santiago, eh, a través de, de la ONCE, se ha establecido, eh, hay una app que ya permite a las personas ciegas eh, caminar por el camino de, de Santiago sin, bueno, se supone que podían hacerlo de manera autónoma, pero mmm, bueno, eh, la precisión de GPS es tal que, que permitiría eso. no Y entonces este año lo que estamos estableciendo con, también con, con la misma empresa y con la fundación es eh, el tramo del kilómetro del arte también que está adaptado de la misma manera. Entonces, bueno, un ejemplo solo de cómo eh, la persona ciega eh, oiría y cómo se dirigiría en el camino. A 10 metros, giro leve a la derecha. Continúa por pista asfaltada. Pendiente en el lado izquierdo. Cerca del camino. En el siguiente tramo. Atención, recorrido compartido con calzada. Avanzar por el margen izquierdo. Estos puntos son los que le indican a esa persona que haya algo, ¿no? Que un hito, una, una derivación, un cruce... Y bueno, no estemos más, pasamos a los retornos que hemos observado. Sí, eh, los retornos tanto del proyecto como de la participación de, de Rural Experimenta pues son varios. Es verdad que en los últimos tiempos, sobre todo las dos últimas décadas, hemos tenido un incremento de la población. De esos 120 ahora estamos 200. Tenemos una población joven, eh, dinámica, y eso, desde luego, ha cambiado. Se ha incrementado y se ha mantenido esos servicios turísticos que había, que así surgió el proyecto, ¿no? Era el interés de que los caminantes, pues como os decía, pernoctaran en el pueblo, lo visitaran, eh, fueran al bar, porque si no, era, pues bueno, veníamos a pasar muchos peregrinos, pero, pero allá no, no se quedaban y, ni hacían vida social, ¿no? Y esto también ha enriquecido mucho a la población local. Y es verdad que a raíz de Rural Experimenta, pues sí que podemos decir que el proyecto se ha consolidado. ¿no? Se ha consolidado, eh, la población lo siente como propio. Nosotros hemos intentado siempre mezclar el arte contemporáneo, eh, lo abstracto, con algo pues, que tenga arraigo en la población y esto es lo que también ha, ha conseguido que la población local sea partícipe del proyecto. Esto no siempre es fácil, pero hubo ediciones en que en que los artistas hicieron su intervención y, y la población local no lo entendía. Pero es que al siguiente año lo que hicimos es hacer una intervención artística que tenía muchísima relación con uno de los eh, eventos más importantes del pueblo, ¿no? que es su danza a, a la Virgen. Entonces, la gente mayor, que el año anterior no lo entendía, ese año lo entendió a la perfección. Entonces, pues bueno, sí que podemos decir eso, que, que gracias a nuestra participación en, en Rural Experimenta, que fue todo digital. Yo le he puesto cara a María hace dos minutos. Eso pues no nos permitió ese contacto eh, más personal que tuvisteis en otras ediciones, pero sí que tenemos que decir que se pudo eh, celebrar y, eh, pues bueno, desde entonces también tenemos que señalar que se nos ha invitado a participar en Francia eh, a unas jornadas para ver y crear alianzas con otros países europeos. Hemos estado también en Castilla y León en un taller de laboratorio social sobre también iniciativas en el ámbito, en el ámbito rural. Bueno, pues nos permite contar qué es Ventosa, contar que es un kilómetro de arte y sí que desde luego queremos a futuro consolidarlo y conseguir esa réplica de ese prototipado que salió en Rural Experimenta. Vale, acabamos con esta imagen. Estos son los hitos que en el Alto de San Antón, en el término municipal de Ventosa, dejan los peregrinos a su paso por el Camino de Santiago. Nosotros entendemos el paisaje, el paisaje que percibimos como eh, bueno, pues la interacción de factores naturales, e históricos y humanos, perdón, a lo largo de la historia. ¿no? Entonces, esto es una intervención. Eh, nosotros queremos que esto ya que formará parte de, del paisaje a futuro, nuestras intervenciones del kilómetro del arte también lo, lo sean. Y muchas gracias. Pues muchas gracias y Albert, cuando quieras. Gracias Rafa, buenas tardes. A ver, yo eh, empezaré por, por el final, ahora se me oye, sí. Y un poco, bueno, después de un año de participar en Rural Experimenta 3, que fue la edición que hicimos en Vilafranca, si hoy en día me preguntaran qué es Rural Experimenta, yo podría decir perfectamente que Rural Experimenta, me, me, me siento parte de Rural Experimenta, ¿no? Yo creo que lo compartiríamos con todas las que estamos en la mesa que hemos pasado por esa experiencia, ¿no? Y eso creo que es un valor a, a tener en cuenta, ¿no? Rural Experimenta funciona un poco como, como un rito iniciático, ¿no? O sea,. Participar en una experimenta te cambia, te cambia un poco la vida, ¿no? Sobre todo después de los rituales, ¿no? El año pasado fue la caimada de, de Fran, este año tuvimos un ritual con sidra y queso, y eso que apuntaba Laura en un momento así tímidamente, ¿no? La parte social y la parte relacional, yo creo que es una de las claves que mueve, digamos, lo que es el, esta comunidad de aprendizaje, de conocimiento, y creo que es un valor a, a poner sobre la mesa y que no es habitual encontrarlo por ahí, realmente, ¿no? Entonces, eso es un, un tema muy, muy importante. Pero antes de ese final hubo un antes y un durante, ¿no? Cuando nosotros desde la universidad empezamos a oír hablar del ministerio, que estaba trabajando en temas rurales, pues realmente empezábamos a ver el ministerio allá arriba, ¿no? Y decíamos, bueno, como un ministerio de la capital ¿no? tan, tan, tan, de la, tan grande, no? ¿Cómo puede estar planteando iniciativas... Eh, en las periferias de las periferias ¿no? entonces teníamos ahí entre la, entre la sorpresa un poco la duda y poco a poco tuvimos la ocasión ¿no? de, de ir conociendo más el proyecto y, y entrar directamente ¿no? a conocer a, a, no al ministerio sino a dos personas del ministerio que son Rafa y Benito entonces de repente cuando empiezas a contactar ya personalmente ¿no? con, con esas personas que les pones cara eh, automáticamente te das cuenta que coincides plenamente en la forma de ver el territorio, en la forma de querer actuar y se genera esa conexión ¿no? que ya nos une ¿no? un poco ¿no? hablábamos de lo mismo con el mismo lenguaje ¿no? y eso nos sorprendió y, y fue un poco el principio de esta, de esta historia ¿no? eh, hablábamos coincidíamos por ejemplo en la visión que tenemos de, de este, del efecto iceberg ¿no? o sea, todo aquello que se ve es una mínima parte de lo que realmente pasa ¿no? y Rural experimenta es eso ¿no? realmente todo lo que no se ve fuera luego bueno, antes lo hemos explicado un poco, los proyectos están en una página web, eh, tenéis una información luego de los proyectos que se han realizado, eso está, pero eso es una mínima parte, la, la novena parte de lo que sería, de lo que pasa. ¿no? Todo lo que pasa dentro, durante esa semana, es lo que realmente refuerza el proyecto, es donde, donde realmente tiene, tiene ese valor. ¿no? Es un poco esos eventos silenciosos ¿no? que huyen del ruido, huyen del oportunismo, huyen de esa inmediatez y de esas ganas de, de, de, de correr mucho, ¿no? que también durante esas sesiones he ha hablado mucho de la aceleración, de, de correr, de avanzar muy a prisa. ¿no? Pero eso te permite trabajar a un ritmo y un poco fuera digamos, de lo que se llaman los focos que, que a veces te meten, te meten mucha presión. ¿no? Rural Experimenta, evidentemente, es un, es un laboratorio y es un experimento, ¿no? Es un experimento que te permite, pues, pues eso, fomentar conexiones totalmente improbables. Es un modelo, como habéis explicado ya, que no controla el, el, el que va a pasar. Es juntar muchos elementos eh, en un entorno favorable para que pasen cosas, pero nunca sabes lo que va a pasar. ¿no? Y eso es una también de las cosas más interesantes de, de, este, de este proyecto. Luego también funciona un poco como eh, lo que decía eh, Gianni Rodari, ¿no? cuando tiras una piedra en un estanque, eh, después de, de este caos, un poco se ordena de forma natural y empiezan a haber unas, unas ondas ¿no? que van circulando por, el, por encima del agua, también por debajo, que la piedra va cayendo. ¿no? Esa, esa expansión que, que es Rural Experimenta, poco a poco va abarcando a más gente. ¿no? Empezamos, pues, primer contacto, Benito, eh, Rafa, eh, Ángel y yo, después se incorporaron... Eh, Laura, el grupo fue creciendo, luego conectamos perfectamente con la gente del de, de Museo de la Vida Rural, luego se incorporan los proyectos, que los proyectos realmente son personas, ¿no? o sea, los proyectos pasan pero pues las personas se quedan. Entonces, muy importante pensar en que, y eso lo tiene muy presente Rural Experimenta, en, en esa visión humana de los proyectos, ¿no? Porque trabajamos con las personas, con los sentimientos, con las emociones, con los conflictos, que comentaba Eva también, y todo eso va configurando unas tensiones, ¿no? Que al final explotan por cualquier sitio, ¿no? Eh, muchas veces lo más importante no es lo que acaba, sino es el proceso. Entonces, todo lo que pasa ahí la gente se lo lleva, seguramente su proyecto puede seguir o no puede seguir, pero todo lo que se aprende en esa semana en Rural Experimenta es realmente lo, lo, que, tiene, lo que tiene valor, ¿no? nosotros hablamos también de bueno también, y, bueno, también la conexión con el territorio, Rural Experimenta es territorio de verdad, o sea, la gente cuando está experimentando y cuando está prototipando los proyectos que además con esa generosidad y esa, sobre todo esa generosidad de decir, yo cedo mi proyecto para que la gente lo pueda amoldar, destrozar rehacer, yo me retiro mi proyecto lo dejo encima de la mesa con todo lo que significa de desapego ¿no? sobre una cosa tan personal tuya la gente lo hace suyo y luego lo abre a la comunidad. O sea, en Vilafranca nos conectamos con muchísima gente del pueblo, ¿no? Y eso, esa onda expansiva que hablábamos antes que iba circulando, iba, iba a, eh, en, cada vez agrupando a, a mucha más gente, ¿no? Entonces, eso también es, es el, uno de los puntos muy fuertes que tiene, ¿no? Después está el, el tema de, de... Nosotros hablamos, en la universidad estamos utilizando el concepto de movilizar conocimiento, ¿no? El conocimiento no es, no es, no es vertical, o sea, no es el ministerio el que, el que suelta, o, o Medialab, que es un poco el que tiene la metodología, ¿no? sino que es movilizar el conocimiento. Y eso solo se puede hacer desde, desde esa posición de decir, bueno, pues yo cedo lo que sé, eh, yo lo comparto y construimos entre todos un proyecto que es de todos y no es de nadie. ¿no? Y todo eso después eh, lo hemos ido aplicando a nuestro, a nuestro territorio. ¿no? Eh, la universidad eh, lleva más de 20 años trabajando con el territorio, eh, es una ave raris, no, un, no, no tenemos ¿no? conexión con otras universidades y lo que no hemos encontrado en las redes que estamos, pues en la CRUE o bueno, en la Charcha de, de Universitats, lo hemos encontrado en este, en este entorno. ¿no? O sea, sobre ser una universidad, que antes comentaba María, que tenía un poco esa barrera, ¿no? esa barrera infranqueable a veces entre la universidad y el territorio, nosotros ya la rompimos hace mucho tiempo, y hemos encontrado interlocutores e interlocutoras en este espacio que, que nos ofrece el, el Ministerio. ¿no? Entonces, nuestra universidad... Eh, tampoco la universidad, porque eh, al principio lo planteaba, eh, somos personas. Entonces, las personas que estamos trabajando en los proyectos de la universidad, que estamos trabajando para que el territorio sea de otra manera, sea más abierto, que empiecen a hibridar, ¿no? que la, la, la academia se acerque al territorio sin esa visión extractiva, ¿no? que es lo habitual. Las investigaciones se hacen desde la universidad para la, la universidad sin, utilice, sin, sin dialogar con los saberes que comentaba también María. ¿no? Nosotros llevamos ya, el año pasado fue la primera experiencia de hacer grupos de investigación mixtos. O sea, la universidad, un equipo de investigación, bueno, bueno mentira, hay un grupo de técnicos en el territorio que detecta necesidades en el territorio. Ese equipo, que está formado por, en este caso son cinco agentes de desarrollo local, trabajando en, en municipios de la provincia, detectan necesidades, eh, luego buscamos grupos de investigación y configuramos en el territorio un espacio donde se encuentra la universidad con el método, están los mediadores, están los técnicos y está la población. Y en ese conjunto de energías que se generan, la investigación realmente retorna porque se crea desde el territorio, no hace falta que retorne, ya está. Y, y poco más. Los proyectos que, bueno, ya de los proyectos ya se, hemos dicho que están todos colgados en la red, tampoco voy a, a decir nada más simplemente. Por eso, pues que soy Rural Experimenta, como mucha gente de la que estamos aquí, y seguiremos siendo un Rural Experimenta porque nos facilita eh, la relación con, con mucha más gente y eso es muy, muy rico. Gracias. Gracias. Pues escuchamos a Ana, ¿no?, uno de los proyectos que estuvo en esta tercera edición de, de Rural Experimenta. Sí, pues el espacio B3.0 es un proyecto de Peñaral, como os comentado, y, y participo en Rural Experimenta 3. Básicamente pretende ser un espacio socioeducativo híbrido. Eh, híbrido para que la, la acción socioeducativa eh, suceda más allá de las sesiones presenciales. Y tuvimos la oportunidad de, en Rural Experimenta de prototipar una herramienta de open source de, que, digital que sería la parte que complementaría a la, a la presencial y que también pretende ser un canal de comunicación entre los jóvenes de la zona, que son pocos y están aislados, y entre los jóvenes y, y las educadoras. El proyecto también pretende dar respuesta a la situación provocada o evidenciada por el COVID-19, como es pues más aislamiento, y la necesidad de capacitar digitalmente a los jóvenes, que aunque no lo creamos, también hay una brecha digital entre la juventud, que no asegura una igualdad de oportunidades educativas. El proyecto también es replicable a otras zonas similares a la nuestra, o sea, con poca población, específicamente poca población juvenil, y con recursos educativos dirigidos a la juventud, pues escasos o incluso nulos. El objetivo principal sería formar a, a ciudadanos que sean capaces de, de dar respuesta a los ret, nuevos retos que nos va planteando la sociedad, esta cambiante, y asumir un, un rol activo en la sociedad y en lo que pasa a su alrededor. Todo eso a través de la tecnología y, muy importante, pues, a través de participar o organizar proyectos colaborativos y, y, y comunitarios. ¿no? Esta metodología pues, eh, hay que experimentarla porque no, no se enseña, se aprende haciendo. Entonces, por eso, nosotras eh, el Spice Jove lo planteamos como un punto de encuentro donde la, la juventud acude asiduamente y ellos mismos plantean eh, qué actividades y qué proyectos quieren desarrollar, dependiendo de sus necesidades, de sus intereses. Entonces, el papel nuestro es el facilitar que eso ocurra. Cuando ellos deciden hacer un proyecto, nosotras nos ponemos a diseñarles enseguida los recursos de aprendizaje ad hoc, para lo que ellos necesitan. Y son unos recursos pensados para que ellos después autónomamente desarrollen su proyecto. Entonces, el papel de las educadoras es un papel de acompañamiento y de estar ahí para cuando surgen dudas o surgen los momentos de frustración, porque verdaderamente hacen cosas muy difíciles y la frustración llega. Pero nosotros pensamos que justo ahí es donde más aprenden. Entonces, ahí es donde estamos nosotras. Pero que las iniciativas salgan de ellos, porque es esto lo que comentaba: que hay que experimentar, hay que aprender haciendo, ¿no? No se enseña a trabajar colaborativamente, sino que se aprende haciéndolo. Pensamos que es muy importante empezar desde cuanto más jóvenes mejor. Nosotros hemos experimentado este, esta metodología que es muy parecida a la que plantea Media Lab Prado con niños. Con los niños ya han trabajado colaborativamente, han prototipado y, y es, es un poco ¿no? que tienen que aprender desde pequeños. El paso por Rural Experimenta pues, ha sido, primero que nada, formar parte de una comunidad, que es lo que estáis comentando, y sí que nos sentimos muy acompañadas eh, el, por, por las instituciones que, que organizaron el Rural Experimenta. Eh, formamos parte también del grupo, tenemos un grupo de WhatsApp donde se comparten iniciativas, donde se comparten los logros de los proyectos, entonces nos sentimos acompañadas. Y por otra parte, pues el grupo de, de, de, de colaboradores que nos pusieron también según las necesidades que nosotras teníamos, pues fue tremendo y, y de hecho dos de los, dos de los, de los, de los, de los participantes de ese grupo pues, han quedado en el equipo de Peñalab de forma fija y la verdad que han, han enriquecido mucho. Aparte de ya de la oportunidad de prototipar la idea, que ya en sí es bastante beneficioso, ¿no? Eh, ¿Qué más podría comentar? Bueno, este es el, un poco el, el póster ¿no? que hicimos. De que... Porque el proyecto no se está implementando al 100%, porque nos hemos encontrado con muchas trabas y muchos obstáculos que no hemos podido superar. Pero bueno, sí tenemos una serie de estrategias para que eso al final pueda surgir. La más importante que estamos llevando a cabo es que estamos desarrollando un Estamos desarrollando un proyecto junto con la Universidad Jaume I en la extensión universitaria en el Instituto de la Zona, un instituto de nueva creación y muy pequeñito, pero eso nos está permitiendo, por ejemplo, pues, eh, no sé, pues poner, a, poner a prueba y en funcionamiento lo que es eh, la plataforma virtual que se llama Matrix, que prototipamos en Rural Experimenta. Y esto nos va a permitir pues, seguir desarrollándola y mejorándola. Y bueno, esto sería un poco el resumen de lo que es Peñalab, y, o sea, de lo que es el espacio B3.0, en, en qué momento nos encontramos. Y no sé. <ríe> pues muchas ya, gracias. Así. María, cuando quieras eh, Bueno, lo vuelvo de ser el, el, la última eh, ya todo lo de Rural Experimenta se, se ha dicho uh, de hecho lo que hizo el museo es acoger durante un día y medio bueno, los grupos, el, el, el equipo de trabajo y realmente fue muy enriquecedor, nosotros abrimos la, el espacio que tenemos en el museo que es, que es espectacular para, para poder hacer cosas de estas aprendimos allí y seguimos aprendiendo aquí por otra parte, también, eh, después de, de que Gemma hablara ayer y ya os explicara la historia de, de, de nuestra entidad, de la entidad en la que trabajamos, pues también el contexto, ya no hace falta que, que lo repita. Eh, y voy a, voy a partir del momento, ¿no? de la tercera crisis que, que, que decía sobre la entidad Jem ayer, eh, que hace repensar, por una parte, eh, qué es lo que se estaba ofreciendo desde el museo, pero también lo que se estaba ofreciendo, eh, ofreciendo desde la... De la de la Fundación eh, y, y desde, el, desde el Museo se pasa a, a, a abrirse como centro, como centro cultural con, desarrollando un proyecto, un proyecto educativo y con una tercera dimensión, Museo, Centro Cultural eh, y una tercera dimensión eh, que, que queríamos incluso tener un espacio físico eh, para, para desarrollar el, eh, este Lab que no se, no se dio, porque no se dieron los, los recursos en ese momento, pero que como las personas del equipo seguimos ¿no? con esta mentalidad a, abierta y de probar todo lo que nos interesa a, para, para ir avanzando en, a, en, en las actividades que hacemos, pues que hemos seguido haciendo eh, pues, proyectos, proyectos de en, en clave laboratorio. ¿no? Entonces, aparte de poder uh, pues, acoger al Rural Experimenta, acoger algunas de las actividades también del, de la agenda rural cat catalana, que también tiene mucho de co-creación de, de co colectiva, en, este bueno, en, en el último, los últimos dos años se han desarrollado dos, dos laboratorios con jóvenes eh, muy distintos de origen y muy distintos de, de, bueno, de, de, de, del, result del resultado que se ha dado. ¿no? El primero fue, bueno, el, el punto de partida fue como muy teórico de la Fundación, de ver cómo se podían vincular los jóvenes de las Pluga de Francolí con un equipamiento eh, cultural como el museo. Partió de una, bueno, de una premisa como muy, muy, eh, muy dada por parte de la Fundación a través de un colectivo de artistas con la, con la que se trabajaba y con bastante ya eh, definido eh, la, la, la, las distintas actividades a realizar. ¿Qué es lo que pasó? Que el colectivo joven de La Espluga lo tuvimos que ir a forzar a que viniera a las actividades porque claro al no haber estado involucrados en el desarrollo del, del, del lab, pues uh, no les pareció que, que, que fuera la, el, la aproximación. Entonces, bueno, un aprendizaje importante, pero un lab al final, que, que, que son los que, que más te… o sea, sabemos que ahora no, no, no vamos a enfocar ningún otro lab de esta, de esta forma. El segundo que quería, que quería comentar es, es el que, que tenemos ahora en este momento, con jóvenes migrantes uh, solos, que vamos a, a iniciar el piloto ahora, a, a, a mitades de, de junio, y este sí que salió de manera orgánica de, de las actividades que se estaban haciendo desde el museo. ¿no? Se había tenido una, un grupo voluntario de, de jóvenes migrantes uh, del centro de acogida de, de la comarca, no, no acabó de funcionar el tema de voluntariado que, que hacían en el huerto y en la sala de reserva, entonces le dimos una vuelta para abrir el espacio que tenemos del museo a acogerlos, con una triple, un triple objetivo, eh, por una parte hacerles conocer la cultura que les acogía, a abrirnos también a escuchar sus culturas de origen um, eh, y, eh, perdón, y eh, hacer toda una serie de actividades que, los, uh, que, que, que fueran trabajando su autoconocimiento y su reconocimiento propio, ¿no? así como abrirse a las posibilidades de distintos oficios eh, que están relacionados con el museo, desde, eh, desde el asistente, el, el educador social, perdón, o, o a la persona de mantenimiento de un espacio sostenible. Entonces, esto lo estamos ahora prototipando. Por otra parte, ya muy brevemente, eh, la Fundación, también en este repensar de la tercera crisis, eh, crea un, pro, un, un programa llamado Mutare, eh, que tiene también todos los ingredientes del eh, de app. Um, la, la fundación había sido una fundación de mecenazgo um, apoyando um, proyectos de, de cultura y lengua catalana durante muchos años y, y, uh, y ahora hace cinco o seis años pues repiensa eh, la cultura en sentido mucho más abierto y viendo el, el poder transformador de la cultura y el arte, bueno, lo que hemos estado hablando aquí estos días, ¿no? la cultura y el arte en la transformación social. Entonces ha, ha creado un espacio, un espacio de aprendizaje, de reflexión, de diálogo, pero sobre todo de co-creación y de emoción, eh, llamado Mutare, que, bueno... Que, que, que, que ha ido tomando distintas formas. ¿no? La forma original eran las, las llamadas plenarias de Mutares, una jornada de una, de una mañana donde se selecciona, bueno, se, se, se elige un, un tema a priori antes de empezarlo a trabajar. Eh, los temas han sido educación, ha sido la emergencia emocional después de la COVID-19. Eh, ahora tuvimos la semana pasada el de cómo las artes abrazan la vulnerabilidad. Y eh, se ponen bueno, se, se abre la convocatoria a, a, a la gente que quiere asistir, se inicia el, la, la jornada con, uh, como hicisteis vosotros ayer aquí, ¿no? con, uh, con Olga Novo, con una experiencia artística que hace abrir ¿no? la emoción y los poros a, a, la, a, la gente, a la gente asistente. A continuación hay un... Una, una serie de, de, de, de, de, bueno, de exposiciones de proyectos inspiradoras y una conferencia um, eh, central para acabar con un espacio de co-creación en grupos eh, de los distintos asistentes. Esto que eh, se vio a nivel plenario que era muy, muy genéricos eh, pero que, el, que, la, que la metodología era muy potente, eh, se decidió el año pasado bajarlo al territorio. Entonces se ha, se, se ha desarrollado una, una, una convocatoria llamada Mutare, Mutare Territori eh, en el que eh, se, se invita a, a los municipios que tienen identificados algún reto social que puede ser abordado a través de la cultura a que bueno, se, se presenten a la convocatoria y lo que hace la Fundación es... Eh, ayudarlos a, a, a, a bajar, a aterrizar el reto que tienen, a facilitarles esta jornada de una mañana en la que convocan a todos los agentes del, del municipio involucrados en el, en el reto. La, la facilitan con esta, con esta metodología de mutare, ¿no? con, con siempre muy experiencial y con una co-creación una, una co de todos juntos al final. Y con los resultados de, de, de esta jornada MUTARE, eh, pues lo que se hace es un acompañamiento durante un año eh, de, para la implementación de los resultados que, que se, han, se han encontrado en el, en el, en el MUTARE, ¿no? que se han desarrollado en el MUTARE. Eh, para terminar. Eh, me gustaría poner un, un, un vídeo, es, es el del mutare que se hizo en Las Plugas de Francolí. Eh, está en catalán, yo creo que no es, uh, bueno, eh, se, se, entiende, se entiende bastante, porque son palabras que, que todos conocemos mucho, solo, bueno, solo decir que el, um, bueno, que el reto eh, que, que que propuso eh, ¿no? la Espluga de Franculí a la, a la Fundación Car Carulla, es cómo hacer que todas las personas del municipio pudieran uh, participar en, uh, en toda la oferta cultural, que es bastante grande, de la Espluga de Francolí y, y los resultados uh, bueno, que se obtuvieron fueron que um, parte era el desconocimiento y el estilo de vida que, que incluso siendo un pueblo, en este caso de 3.500 habitantes, pues, pues a veces no nos permite pues, eh, ir a, al ritmo y, y, y eh, o sea, ocupar el tiempo con lo que nos gustaría y que sobre todo premiaban mucho las, uh, las uh, actividades que se hacían en los, uh, en, en los espacios abiertos. Y bueno, de aquí pues, ha sido un punto de partida para, para ir implement, implementando... Eh, pues distintas acciones que está haciendo la fundación con la con el ayuntamiento. No sé si... Doncs Mutare és una eina per buscar solucions co-creades i compartides a un repte social identificat. En aquest cas, el Mutare al territori el que busca és identificar un repte molt concret del municipi i ajuntar totes les persones, agents que hi tenen a veure per pensar conjuntament quina ha de ser la proposta d'acció o una resposta o una solució. Sí. Dotado d'un espai dotat d'una jornada de treball que ens permeti escoltar activament, aprender eh, aprendre, no? i que es pugui aportar de manera propositiva y en positiu, doncs aquelles uh, aquelles idees, aquells uh, aquelles visions, aquelles perspectives, uh, donc, en aquest espai, en aquest espai de multari territori. mes, escuchar las opiniones o los reptos que, que otras personas consideran que se están truando y que pueden ser vagadas si no, no son conscientes o no vayan. Bueno, muchísimas gracias a todas. Eh, la verdad me ha llamado mucho la atención ¿no? que se tuviera que. como que hay como dos. Palabras que son comunidad y emoción, ¿no? que, que están como muy presentes, son como palabras como muy graves, ¿no? como muy, muy potentes, ¿no? y que y, ¿no? me parece como bonito ¿no? y significativo también de que un proceso de este tipo, que, que nosotros siempre lo vemos como muy delicado, como muy frágil ¿no? y también, a la vez muy cotidiano, ¿no? me vienen como yo que sea, la, la, las imágenes que me vienen a la mente, es como estar ahí tomando el afi de guay en las plugas y, y, y tomando el café todos juntos y, y, y que luego tenga todo este calado, ¿no? y me parece muy bonito, la verdad, que todos lo, lo hayáis destacado. Y nada, no, bueno, yo creo que daría tiempo a una mini mini pregunta y... Rafa, es que experimentando eh, hay que innovar, eh, no hay que dar más debate, hay que innovar. Entonces yo solo apuntar que eh, esta gente las conozco a todas, todos los cracks, han mejorado la vida, el proceso, así que os quiero. Viva <risa> el lugar experimental y viva la madre que os parece.